Ja, dat nog, sint Jacobs. Hopelijk en hebben jullie na de stomende funktrein uit Osaka nog een en beetje energie en goezing over, want er valt para nog para iets te vieren. Het Gentse platenlabel El Negocito Records bestaat namelijk tien jaar en daarom hebben we hen gevraagd om hun beste feestband hier op ons podium uit te nodigen. En ze hebben mannen uit Chili meegebracht, mannen die ska- en rock spelen

met een gezonde punk-attitude en met heel veel liefde voor hun roots. Denk een beetje Mano Negra, maar met iets meer theater. U zult subiet zien wat ik bedoel. Dames en heren, het feest op Sint-Jacobs is nog niet gedaan. Hier is Keiko Yoma. Y otra para la multitud. Puede una cara para sí. y otra para la multitud.

Ningún hombre puede llevar una cara para sí y otra para la muerte. Ningún hombre puede llevar una cara para sí y otra para la postura.

Up, up, up, up.

¡Bajaré!

seré bien

canción no te le puede olvidar ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! arriba. Vamos a entundar toda la vida ¡Arriba, arriba! Salta un poquitito más arriba ¡Arriba, iba si como ser humano quieres ser feliz

y bari, y bari. Suelta un poquitito más, salta un poquitito más, salta un poco más, Y esta canción no te la puede olvidar. Porque te duela, no dejes de pelear.

Don't live yeah. without the fight. Aunque te duela, tú no dejes de pelear. Esta canción no te le puede olvidar. Ari, bari, iba. vamos a Vamos a anduquear toda la vida. Ari, bari, iba. Salta un poquitito más, arriba. Sí, iba. Tú dices, para, para, para, para, pa, pa, pa. pa, pa.

¡Repeat, repeat, repeat! Para para pa

¡De ¡Te duela! que te te que te duela. que te no dejes te

Okay. ¡Yeah! Buenas noches. Good night. ¿Dónde están los chilenos? Where are the Chilean people? ¿Dónde están los chilenos? Aquí. Okay. Where Keiko Yoma from Chile? Saludos. Y Hendrik. Digan hola Hendrik. Hola.

¡Hola, Henry!

Y esto es bien sencillo Somos viajeros con espíritu de niño Somos viajeros con espíritu de niño Y me fui a Berlín diciendo putenta, Y en playa ancha decía buena lloro. Le dije al turco cule cule arcada En la giro, por favore te lo imploro En la giro, per favore te lo imploro ¡Ah! Y en la giro para ganó

el rapita lleno para galón El rapita lleno para galón El rapita lleno para galón Y el

Yeah, for me, for

Yeah! You can rule. yeah! You can rock and roll! Yeah! Rock and roll!

Lora la vieja Julián. Baja la mano que bajo la loca que deje de guarme la vieja Juliá. Yo a ti si no te si importa, pero a mí me jode la colchina Lora la vieja Juliá. No es...

Are you tired? Against person, are you tired? More dance, okay? Okay, follow me, follow me please

de todo esta...

Great. Wow.

Propaganda. We don't trust in political partitions we trust in the people, in human beings, that is for you people.

Hey, we have t-shirts, if you want a piece of us, we have t-shirts and CDs, and kisses. Thank you, people. Good night. With the rain.